Señores, el nuevo programa de Alofoque, yo me quillo también, eh. el nuevo programa de Alofoque, Plataforma Alofoque Music Group, anunció el treno de Esto no es radio, un programa que será difundido desde las 7 de la mañana por la 99.3 FM de sonido suave, emisora comprada por el artista Osuna y por Santiago Matías, el programa que contará con la participación de Honey Gabriela de Sarn. Ariel Santana, Ramón Tolentino, Pedro Manuel Casal, Cá, hijo, y Santiago Matías, padre. Saldrá al aire el próximo lunes 26 de abril. Ahí, es el... ¿Eh? La paz. Mírenlo ahí, Santiago Matías, padre. Eso es una bomba. El espacio también será difundido a través de YouTube, como es de esperarse. Será una serie de competencia al programa El Mañanero de Bolívar Valera. El padre de la influencia Santiago Matías, Santiago Matías Rojas, llegó al país para formar parte de su nuevo proyecto en la plataforma Los Focos Radio. ¿Eh? La información la ofreció su hijo en su cuenta de red social Instagram, donde asegura que su padre dejó su carrera radial por 25 años en la radio de Lawrence, Massachusetts, para venir a apoyarlo en su emprendimiento. ¿Oye? Señores, está muy bien, está muy bien, está muy bien que le dé su apoyo a su hijo, un locutor como es Santiago Matías Padre, Después de 25 años regresa al país a ayudar a Santiago Matías. Este programa va a ser muy bueno, porque tiene muchas personas. Tiene un equipo excelente. Claro. Eh, lo único que a mí me quilla es que no debería estar ahí estar Pedro Casales, racista, y, ¿y qué es lo que hace ahí Pedro Casales? Ese fue el que dijo el que, el que mató a Cruz Minía antes de tiempo, señor. <risa> claro, es claro, que mata. Que hay que matar a Cruz, a Cruz Minian. Sí, sí, sí. Él dijo, él dijo que se le había muerto. Señor. señor, señor. No, no, no. Ese va a ser un programa. Pero son los dueños de Sí, Ramón Torretino, un programa. Un programa, es un programa que va a romper desde que salga, señores. Lo dije ahora. Porque un equipo de estrellas que hay y un señor como a Santiago, San, Santiago, Santiago Matías, que es un mercadólogo. Ya tú sabes que eso es. Vamos a pagar. Ya ustedes saben, señores. Esto no es radio. Se llama el programa de Alofoque, El nuevo. El nuevo. Ya ustedes saben. Señores, llegamos al final de este programa. Que ustedes pueden buscar. Telenor Condeón, Facebook, Telenor Condeón, Instagram. Y usted puede seguirme en las redes sociales, Néstor Flow 56 en Instagram y Papá Tarimo Oficial. Ahí yo subo de todo lo que usted tiene que ver con lo urbano, el Papá Tarimo Oficial y el personal Néstor Flow 56. sígame. Esto es hasta mañana.